Queridas, queridas amigos. Bienvenidos a nuestra reunión mensual del Círculo de Lectura Guillermo Andreve. <risa> Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta reunión con mucho cariño. Eh, Eva, Olguita, Rosemary y todos los amigos que están eh, conectados a, a través de las distintas plataformas. Eh, sean ustedes bienvenidos a esta reunión mensual del Círculo de Lectura Guillermo André. Bienvenidos. Y so no, no Esta vez, como siempre lo hago antes de la feria, voy a comentarles el libro que presentaré en la feria del libro virtual que vamos a hacer en Panamá. Y mi presentación es el 19 de agosto a las 5 de la tarde. Les estaré enviando los enlaces de la cámara del libro. El título de la novela, La burbuja invisible, la hice en el 2017. Premonición, todos los que han leído Caminos y Encuentros saben que sí. A menudo las condiciones de vida nos hacen vivir dentro de una burbuja. El trabajo, las redes sociales, los estudios la relación familiar, el mundo globalizado con sus constantes retos. Nuestra mente se tensa y surge alrededor diferentes burbujas capaces de atraparnos con la misma efectividad que una red metálica. Esta novela elabora múltiples facetas, todas ellas vinculadas a burbujas, materiales, emocionales, colectivas, personales, que dejamos crecer en el entorno particular en nuestro hogar, en nuestra sociedad. Tales burbujas, a la vez, tienen un denominador común. Se expanden a medida que se fortalecen con los desaciertos cometidos, hasta que explotan con terribles consecuencias. Descubra esta y otra circunstancia a lo largo del desarrollo de la burbuja invisible y comience a identificar cuántas burbujas está dejando crecer a su alrededor o cuántas están a punto de explotar. En la novela yo promuevo la lectura del Quijote porque los abuelitos son cervantinos para que los jóvenes vayan relacionándose con la gran novela. Esa es la, mi nueva obra que será presentada, les reitero, 19 de agosto a las 5 de la tarde. Gracias, Isolva. Bueno, Rosemary, eh, permíteme una acotación, primero relacionada con ese aspecto tuyo, que no es nuevo, que es eh, la premonición. Eh, adelantarte a los acontecimientos, adelantarte a las situaciones. Eh, y, y de hecho tener un nombre la burbuja no eh, y, y verdaderamente como tú dices eh, del 2020 hacia acá se nos ha hablado mucho de, de una burbuja y esto entendido eh, evidentemente en estar junto a la familia y cuidar nuestra salud, primero la nuestra y luego la de todo el, el, el contexto entonces es interesante eh, de alguna manera esa eh, abstracción que, tú, que has hecho con respecto a eh, La burbuja. Y eh, como cervantina que soy, eh, me agrada mucho que hayas eh, en esa novela eh, en la figura de Miguel de Cervantes Saavedra y su obra eh, el ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha creo que eso es fantástico sobre todo tú que eres promotora y también yo de la lectura y que nuestros jóvenes se inicien en la lectura de una obra maravillosa como es y la tuya por supuesto es más, solda, en mi novela yo promuevo la lectura de la magia del Quijote el ensayo que hiciste en compañía del profesor Río para que los jóvenes se vayan relacionando y se den cuenta que la lectura del Quijote no es difícil, y una vez que ellos comprendan la época en que se hizo el libro, se dan cuenta que es una gran aventura. Entonces tú vas a ver qué tiene de todo la novela, como todas las novelas mías. Así es que llegará la invitación. Muchísima, muchísimas gracias. Gracias y esperada con, con mucho deseo. Muy bien, por acá tenemos a Olga. Olga Tapia, díganos. Bienvenida, bienvenida, Olguita. Eh, el tema que nos trae esta mañana, ante todo, quiero dar los buenos días a los que nos siguen en las plataformas diversas eh, de este grupo, Guillermo Andreve, selecto, encabezado por Isolda de León, que está haciendo un excelente trabajo. Eh, yo quería hacer referencia, sobre todo, a una particularidad que el lector pasa por alto muchas veces. El lector cuando toma un libro piensa que la historia nació así por así. Así como tenemos una Rosmery Tapia en Panamá que goza de gran investigación en todos los aspectos. Ella investiga para poder escribir, para poder dar tantas cosas importantes a la literatura. Nosotros... Hemos tomado un, un examen exhaustivo del de libro Pétalo de Mar de Isabel Allende. ¿Cuál fue la perspectiva histórica que trajo ese libro? La guerra civil española. En esa guerra civil española, española fallecieron muchas personas. Por la sublevación militar, que fue un caos, 440 mil personas cruzaron los Pirineos para llegar a Francia. Pero ellos tenían la intención de huir, de buscar esperanzas en un nuevo territorio. Y lamentablemente... Francia abre las puertas, pero la guerra intestina se mantiene en España. Franco pide auxilio al régimen fascista de Italia de Mussolini. Sigue el, la injerencia. Se dan bombardeos donde esa cantidad de personas cruzan España huyendo desesperados. Pero quiero decirles, Isabel Allende no había nacido en esa época, ella nació en 1942, pero el acopio de la información que se tiene allí, ella la recibe de uno de los personajes de Pétalo de Mar, de Víctor, que lamentablemente Víctor muere unos días antes de presentarse la obra Pétalo de Mar. Él le da información muy valiosa y Pétalo de Mar se constituye en un instrumento histórico por acopio de información que no está en los libros. ¿Por qué? Porque el éxodo de españoles que vinieron a América trajeron la cultura en esencia. Vinieron cineastas, literatos, pintores, escultores, li eh, escritores. Y entonces la gente desesperada buscando una posición de salvación. Muy difícil. ¿Qué pasa? Que Neruda dice, dejo de hacer poesía y voy a escribir historia. Y Neruda inmediatamente lo que hace es, se es incorporado por su gobierno chileno dentro de la diplomacia internacional y se va como embajador a Francia. Y allí se construye un barco que era un esqueleto, una cosa que ese barco aparentaba no arrancar, pero tal era el entusiasmo que había desde entonces que Neruda reconstruye para cargar desde Europa, pasando por el canal de Panamá hacia Valparaíso, Chile, el barco con 2.200 personas. Estas personas llegan a Chile deseosos también de intercambiar intercambiar la cultura, lo que ellos poseían como granos de oro. Pero, ¿qué sucede? La historia a veces cruel. Ellos huyen de bombardeos que se dan desde Marruecos a Madrid, donde las fuerzas nazi alemanas y el fascismo italiano arrasan por cantidades de personas. Y muchos españoles salieron huyendo en estampida hacia Santo Domingo, México, que luego México tuvo que instaurar una embajada especial para refugiados. Entonces, siguiendo la historia, porque Isabel Allende nace después de estos hechos, pero hace una investigación tremenda esto llega a Valparaíso, llega a la gente, como les decía, a Chile, y se da un golpe militar por Augusto Pinochet. Los sueños de esos españoles se disipan. La cultura queda arraigada y la escritora Isabel Allende se asila en el hermano país venezolano y allí por primera vez comienza a incursionar en la literatura allí escribe la casa de los espíritus Chile, lo que fue el encanto para mucha gente se convirtió en muchos, pero muchos campos de concentración y allí murió Víctor Jara, el cantante popular y de allí salió también los cineastas que llegaron de Europa a crear las primeras, los primeros films que fue estado de sitio. Costa Gabras. Increíble lo sucedido. Pero lo que quiero resaltar aquí, que así como Isabel Allende se refugió en la investigación para, allá, para crear, pétalo de mar. Así lo hace nuestra Rosemary Tapia en Panamá. Rosemary Tapia cuando escribe, ella se nutre de la investigación, no de oídas. Ella busca la información inmutable para que las cosas lleguen como deben ser. Y ambas escritoras, qué coincidencia, tienen 24 libros escritos, y el éxito que ambas tienen es que se involucran en la historia y confrontan. Eso es un papel importante de investigación que debe tener cualquier escritor. Ser humanista, investigador ante todo. Porque ¿qué hacemos con repetir cosas? Isabel escuchaba de niña ese cuento del pétalo de mar, el cuento de ese exilio de españoles, pero lo confrontó con la historia real. Víctor fue su voz y su soporte. Y por ello, los personajes muchas veces son existentes, no ficción. Y así nace y vemos una literatura de Isabel Allende en Pétalo de Mar, donde uno pareciese que estuviera leyendo a Neruda en Crepusculario, con versos del Capitán, o también ver o estar leyendo a Leo Tolstoy en Anna Karenina o Paz y Guerra, Los Éxitos de los Grandes. Son fuentes de inspiración para la literatura actual. Los literatos de hoy día tienen sus fuentes, sus fuentes de inspiración. Y tienen también su magia para escribir, para llevarnos y adentrarnos en ese bagaje cultural que por nada debe ser y pasar desapercibido. Gracias, Holguita. Muchas gracias. Muy, muy interesante todo lo que refiere Olguita acerca de, acerca de la escritora Isabel Allende y también la compara pues, en ese sentido de la investigación que hace Rosemary Tapia para eh, escribir todas sus novelas. Muy interesante. Bien. Eva, muy buenos días, Eva. ¿Cómo estamos? Bueno, perfecto. Muchas gracias. Eh, buenos días. Hola, sí, Rosemary, bueno, ¿eh? Ollita, y al resto de las personas que están conectadas a esta reunión del Círculo lectura de correspondiente a la de Julia. Muchas gracias. La verdad es que quedé maravillada tanto con lo que nos adelantó Rose de su libro, yo no lo he leído, y también y la historia que nos ha presentado la señora Liguita yo siempre digo y reitero que aquí aprendo mucho de verdad que sí me gustó eso eh, yo traigo un, una obra eh, que realmente es una investigación realizada por la periodista docente universitaria editora de libros, investigadora, bueno, y muchas otras profesiones que tiene Iliana golcher Ella escribió este, este, en realidad es una recopilación de todo lo que ha acontecido desde 1979, cuando tanto los educadores como el sector de la sociedad rechazaron la famosa reforma educativa, eh, que en ese tiempo el, el ministro era Aristide Roy. Entonces rechazaron la reforma educativa. Durante todo este tiempo, diferentes administraciones, ministerios de educación, un montón de, de convocatorias y han presentado documentos valiosos, de méritos en la educación. Educadores, investigadores, doctores, eh, eh, todo este. Y hasta el momento, todo el convenio, convenio, compendio de eh, nuestro sistema educativo. Y nos estamos quedando a la saga porque ahora estamos en la reunión, no estamos preparados. Entonces, Ileana ha hecho un compendio, se llama Diálogo Educativo en Panamá, 1900 el título de la obra hace la pregunta cuálmente yo creo que ya no se puede esperar la educación estará consciente estudiantes eh, se están quedando afuera en el que todo cambió todo cambió en la educación entonces nosotros eh, por eso yo recomiendo esta lectura eh, es bastante corta eh, tiene 53 56 páginas incluyendo pues la bibliografía y el perfil académico de liana golcher pero es necesario yo yo pienso ya que nosotros estamos en un nivel que no solamente el Ministerio de educación no solamente el ejecutivo en su conjunto y, y no solamente la, la, los empresarios del sector educativo empresarios privados del sector educativo ni, ni, no solamente los estudiantes, no solamente los padres de familia. Toda la sociedad tiene que leer esto, tiene que revisar lo que está sucediendo. Porque aquí está todo ya, todo está plasmado. Eh, eh, como lo escribí recientemente, Ileana Golcher le ha dado toda esta documentación en bandeja de plata. Entonces ya hay que actuar. No, no, no tenemos tiempo para más reuniones, para más diálogo, eh, porque es imperativo que se modernice la educación en Panamá. Eh, ella de verdad ha hecho un compendio de todo lo que ha sucedido, los foros. O sea, yo, yo estuve en APE, en la PES, se hicieron dos foros y había una comisión de educación que estaba cada año haciendo un análisis. Y bueno, todo está allí, eh, solamente pues hay, tiene que haber voluntad interés y comprender que ya no tenemos tiempo para esperar. Y viene una generación a la cual no la podemos crucificar. Así que este, yo por eso me atrevo a recomendar esta, eh, este libro de Liana Golche, porque de verdad yo siento que, que lo necesitamos. Ya es el momento. Muchas gracias. Voy a hacer un paréntesis y solda sí, para vale. invitarlos a la presentación del de encuentro del programa sociocultural Siembra de Lectores. La invitación la hago es extensiva a todos los que están conectados en plataformas simultáneas. Hoy a las 3 de la tarde, encuentro de siembra de lectores presentará a Isolda de León Becerra, promotora cultural, sobre todo en la lectura, y escritora de un ensayo coautora con el profesor Ricardo Ríos, que es la magia del Quijote. Si usted quiere formar un círculo de lectura, Isolda le va a dar todas las claves, todas las estrategias para que lo logre. Entonces, hoy a las 3 de la tarde. Gracias. Gracias Rosmarie, eh, todos son bienvenidos y espero que nos acompañen esta tarde a las tres en este encuentro de Programa Sociocultural Siembra de Lectores. Con mucho gusto estaré allí para pues, acompañarlos y conversarles de esta labor que de promover la lectura que ya venimos haciendo desde años atrás. Bien, eh, decía que muy interesante Eva, pues... Eh, este estudio de, de la profesora iliana Golcher acerca de la situación educativa que si bien hemos tenido una, una situación, dada la pandemia, eso no amerita que no se hagan todos los esfuerzos para eh, ir subsanando aspectos eh, y situaciones para que nuestra educación sea, pues, eh, lo que siempre ha sido lo que nuestros jóvenes y estudiantes se merecen y, y ese es eh, coincido contigo, Eva, es un esfuerzo conjunto, no es un esfuerzo que se lo debemos de dejar a una institución o a un grupo de personas es un esfuerzo en el que todos nos debemos in, involucrar así que es muy interesante el, el texto de los diálogos educativos de la profesora de bien bien siempre ha estado preocupada por la educación desde que conocí a Iliana hace 20 años, ese es su tema principal, la educación. Porque ella trabajó en la UNESCO, ella trabajó en Meduca, en currículo. Así que ese es parte de su mundo. Así que felicitaciones a Iliana y voy a leerlo. Un abrazo. ¿Sí? ¿Solda? ¿Solda? Yo quiero añadir algo. De, del tema del Quijote ¿No? eh, y, y me, me cuento entre las personas que a los 14 años eh, fue que empecé, a, que leí el Quijote y era aburridísimo porque aparte la letrita era muy pequeña, entonces no me gustaba y para mí era como una angustia Digo, ahora yo leí el libro que hiciste con el profesor río y yo dije wow, por porque yo no tuve ese libro de aquella época hubiera amado al quijote oh, Dios, Dios. pero yo cambié cambié mi, mi visión del quijote porque era de una niña entonces cuando se cumplieron los 500 años, creo, ¿no? 500 años. entonces sí. me regalaron me regalaron esa versión nueva mejor empastada y las letras más grandes y que la digo wow por qué no lo tuve en aquella época hubiera amado al quijote pero es interesante y qué bueno que, que ustedes lo hicieron y yo sé que yo lo vi no sé hace rato que no por el riesgo yo lo vi que lo tenían en venta aún allí y eso es sí. bueno porque ayuda ayuda a comprenderlo más fácilmente sí. ¿no? claro Eva, eh. también depende del profesor de español que tú tuviste que te mandó el Quijote, yo tuve un profesor a quien yo le dedico la novela que es el profesor Roberto Carrizo, yo lo leía a esa misma edad, de entre 13 y 14 años y yo a mí el Quijote entonces también depende y eso que hace Sol de Ricardo es lo que debe hacer como la introducción para que la lectura del Quijote no sea aburrida, como dices tú, pero una vez que se explica, yo le aseguro que a los muchachos les va a encantar el Quijote. Bueno, como no, ya hemos tenido muchas experiencias a lo largo de, de, del tiempo y sí hemos logrado como capturar de alguna manera, eh, lograr un, un, un gusto hacia ciertos capítulos y como hay que tener mucha... Eh, como le digo, maneras de lograr que, lo, que los estudiantes les agrade, les agrade, les guste, se interesen. Así que, pues eso es importante. Dos invitaciones, eh, se reiteran una para el encuentro que tenemos esta tarde a las tres, eh, el, del programa Sociocultural de Siembra de Lectores, y por su, eh, al cual nos invitamos todos con mucho cariño, y también a nuestra reunión eh, mensual del Círculo de Lectura Guillermo Andréme. Todos están cordialmente invitados. Bueno, muchas gracias y nos vemos a las 3 de la tarde. Chao.